se entrega IPF, YPF, no sé si te acordás, que se abrazan manzanas, un montón de gente, que sí. sé yo. están todos los que después están en el gobierno de dualde que después van sobreviviendo, ¿no? Eh, sí. y hay un apellido que yo quiero nom traer, sobre todo acá en el Alto Valle, que es Soria, ¿cuál, cuál fue el papel de Soria? Bueno, sería, Sabés que es visto como un mártir en Roca, ¿no? como un tipo...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 si vemos lo, los momentos en que asesina a Díaz Maxi, si vemos cuando Felipe Sola recibe a, a Fanquiotti, cuando lo felicita, cuando le promete dar un cargo superior por su buen desempeño, eh, y todo lo que dice el arco político del gobierno, que el enfrentamiento entre piqueteros, se mataron entre ellos, una guerra entre pobres, como le dijo Felipe Sola a Norte, Norte Cortiña, que lo llamó ese día, eh, después.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 Simplemente, que no entraran a Capital Federal. Ah, Por... lo reivindicó entonces. Sí. Por el tema de orden, no, no, la gente no puede hacer lo que quiere. La gente no debe hacer lo que quiere, no, que no se debe matarla, simplemente no dejarla pasar. Ah, pero, y, pero, pero admitió, admitió que fue, una, que fue una un operativo ¿no? más o menos pensado políticamente. No fue de orden de represión, se, se enfrentaron dos grupos. Eh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 Sí, yo soy Orlando Agüero, formo parte del Frente Popular Darío Santillán y la Comisión Independiente por Justicia por Darío y Maxi. Eh, esta última es una eh, comisión en donde participa la familia de Darío Santillán y Maximiliano Costeki, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales y militancia que buscan o buscamos, en este caso, justicia en el caso eh, de la masacre de Avellaneda. Eh, contanos un poco, eh, yo le había consultado a Alberto, eh, en estos 20 años, digamos, ¿en qué momento la, eh, ustedes notan que avanzan las investigaciones y después ya se detienen? ¿Y hoy en qué situación estamos? ¿no? Bueno, en primer lugar eh, hay que recordar que cuando empieza, digamos, toda la instancia de investigación judicial sobre el caso, eh, la justicia mejor dicho, el poder judicial determina dividir la causa entonces hay una causa en principio provincial, en la provincia de Buenos Aires eh, que investiga las responsabilidades materiales del asesinato, o sea a los policías eh, luego hay una otra causa, que es la causa federal, que se tramita en Comodoro Pi y que investiga las responsabilidades ...políticas del Gobierno Nacional. Y por último hay una tercera causa también en Provincia de Buenos Aires... ...que investiga o debería investigar, mejor dicho... ...las responsabilidades políticas del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Es decir que ya de entrada eh, hubo una estrategia eh, acordada seguramente... Entre, ...entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo... ...de dividir la causa para que no haya una investigación única... Entonces, actualmente eh, se dificulta mucho eh, unir las responsabilidades materiales a las responsabilidades políticas en el sentido de eh, cuál es la conexión entre ambas. Así que este, nosotros entendemos que hubo eh, mucha fuerza en los primeros años, hasta el 2006, hasta exactamente el 9 de enero del 2006, donde se logran las condenas a cadena perpetua de los policías eh, el excomisario Fanchotti, el cabo Acosta de la policía bonaerense y unas penas menores para el resto de los policías que además hicieron una, una cacería tremenda, hiriendo a, a decenas y decenas de compañeros y compañeras en esa jornada hasta esa fecha hubo una colaboración en la investigación de las responsabilidades materiales, a partir de ahí se detiene el curso de la investigación, los otros juicios, digamos, tanto en la, en la justicia federal como en la provincial que tenía que investigar las responsabilidades políticas se detienen. Eh, de hecho, las causas en los, primeros, en los primeros años inmediatamente fue archivada y logramos a partir del 2013 y 2015 abrir, reabrir digamos, la causa federal que había sido cerrada y archivada eh, y, as, y, y años después logramos abrir reabrir, mejor dicho, la eh, causa provincial por las responsabilidades políticas del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Eh, es decir que desde el principio del 2006 hasta el 2013-2015 eh, no ha habido... Ninguna colaboración por parte del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo Nacional y Provincial de colaborar con la investigación de la causa, es decir, que se, se detuvo absolutamente. Solamente la fuerza de las familias, la fuerza de los organismos de derechos humanos y la fuerza de las organizaciones populares en la cual militamos eh, junto a Darío y una cantidad de compañeros y compañeras, eh, hizo de que se reabran estas causas y se logre eh, empezar a que haya algún hilo de investigación. En este caso, presentando nosotros mismos los testigos para que se brinden aportes en el Poder Judicial a las causas eh, que puedan determinar alguna línea investigativa en estos casos. Te hago, eh, te tiro unos nombres y si me podés resumir más o menos su su incidencia ¿no? en, en, en la masacre en el caso de Felipe Solá en el caso de Felipe Solá, bueno él era gobernador de la provincia de Buenos Aires es decir, que era el principal responsable político de las acciones que se hacían en el territorio donde él gobernaba y quienes han sido los autor, autores materi materiales de los asesinatos eran miembros de la policía bonaerense era la policía de la provincia de Buenos Aires eh, y como... Sabemos, este, si no hubiese sido porque se dio a la luz las fotos que, que denunciaron a los policías, este, la actitud del gobernador de la provincia de Buenos Aires era condecorar y ascender a, a los policías. Este, es decir que... Eh, Él está en amplio conocimiento de todo. Por supuesto, por supuesto. Él, sobre, cuando habla con, con algún medio y demás expresa de que, bueno, que lo pasaron por encima, que lo engañaron, que le mintieron. Ahora, la realidad era que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, la provincia más grande en, en muchísimos términos de, de la República Argentina y no puede ser de que un grupito muy pequeño de policías lo pase por encima. Es decir, que él sabía perfectamente lo que estaba sucediendo e incluso él mismo formaba parte del relato que había eh, instrumentado el gobierno nacional para decir inmediatamente en los medios hegemónicos de comunicación, que era lo que había sucedido ese día, que la línea del gobierno nacional y provincial era que nos habíamos matado entre nosotros. Eh, en el caso de Dualde. Bueno, el caso de Dualde, el presidente de la nación. Ahí el tema era que Dualde fue presidente eh, provisional de la Argentina por acuerdo de, de los principales partidos del poder de la Argentina. Eh, y su aspiración, en aquel momento, era convertirse en presidente electo democráticamente. Eh, para que esto suceda, él necesitaba dar algunas señales, eh, tanto a eh, los sectores acomodados de la Argentina, como los sectores financieros a nivel internacional. Es decir, que él necesitaba dar una señal de control social, eh, como línea hacia los organismos internacionales de crédito para que eh, estos le presten dinero, le presten millones de dólares para poder gobernar el país. Entonces decidió aleccionar al movimiento piquetero para mandar esa, eh, esa señal a los organismos internacionales de crédito, como que él era quien podía resolver el conflicto social de la Argentina. Al mismo tiempo, para esa carrera presidencial, él necesitaba recuperar territorialidad en el, en el territorio de la provincia de Buenos Aires este, para conseguir, lógicamente, más votos y veía al movimiento piquetero como un escollo porque eh, su red punteril de la provincia de Buenos Aires había, se había corrido de, de, de, de lo que era... El, el partido tradicional del PJ y se había sumado justamente al movimiento piquetero porque era el único que le estaba dando respuestas a la demanda del pueblo que estaba reclamando trabajo y que tenía hambre no nos olvidemos que había alrededor de entre 5 y 6 millones de personas desocupadas con posibilidades de trabajar y ni los sindicatos ni los partidos de poder de ese momento le habían dado una solución. Por eso es que hay un crecimiento muy importante del movimiento piquetero al cual eh, Eduardo Dualde decide dar la orden de la represión. Así que eh, la responsabilidad de Eduardo Dualde es una responsabilidad máxima en esta masacre que nosotros entendemos que es un crimen de Estado. Y eh, dos nombres me quedan, ¿no? Así que tenemos para el rato a eh, Aníbal... Aníbal Fernández, bueno, evidentemente eh, fue quien articuló, digamos, eh, un, la campaña de estigmatización sobre y demonización sobre el movimiento popular, que estábamos dando la lucha en ese momento por la peor crisis que vivía eh, nuestro pueblo debido a la instrumentación de las políticas económicas del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Club de París, este, y fue quien... Eh, logró infiltrar dentro de, dentro de una reunión que se hacía de una innumerable cantidad de movimientos de desocupados En donde él mismo se encargó de darlo a conocer en, en, lo, en los medios de comunicación De que ahí se estaba preparando, un, eh, se estaba preparando como la subversión, digamos Se estaba preparando este, un golpe casi de Estado ¿Por qué? Porque hacía dos semanas antes de la represión el gobierno nacional y uno de ellos, eh, el secretario general de la presidencia en ese momento, que era Aníbal Fernández, empezaron a decir por los medios de que los movimientos piqueteros éramos... Eh, socios de la FARC colombiana la guerrilla colombiana en aquel momento que hacíamos entrenamientos militares y que estábamos preparando la subversión para después tener un plafón de poder decir que si nosotros cortábamos el puente era una declaración de guerra ¿no? ¿Por qué? porque estaban preparando verdaderamente una guerra en donde los únicos que venían armados eran las fuerzas de seguridad del Estado y el movimiento piquetero desarmado que iba a reclamar trabajo y que iba a reclamar por asistencia a la red Red impresionante de comedores que se tuvieron que desarrollar en todos los barrios. En esa época, ¿no? En esa época, por supuesto, para, para resolver el problema del hambre ocasionado por la desocupación, que era ocasionado por las políticas de los organismos internacionales de crédito que llevaban adelante la clase política en la Argentina. Finalizamos así esta charla, este reencuentro, eh, mirada que busca justicia, de Alberto Santillán con la mirada también del compañero Agüero respecto hacia dónde avanza la causa judicial y también nuestro compromiso de estar al pulso de los tiempos de lo que está sucediendo en las, calles, en las calles de barro y las calles de asfalto en Argentina hoy en este momento donde también se está concretando una unidad piquetera en el reclamo de justicia para los que menos tienen un país cada vez más rico con la población que está llegando hoy con los datos del INDEC a casi un 42% de pobreza, prácticamente la mitad de nuestro país, un país que tiene absolutamente todo, bajo la línea de pobreza. Con esa reflexión nos despedimos hasta la semana que viene acá por nuestro canal con más gente, Hasta entonces.